Listo, queridos, queridas, querides. Estamos ya con, con nuestra segunda conferencista del día, mi querida Estela Peralta. Yo siempre le digo a Estela Plan Broma, que es, no, es nuestra corresponsal única del, de Paraguay. Siempre que, que, que hay alguna necesidad de, de, de, de, del Paraguay, sea desde la óptica que historiográfica, glotopolítica, lexicográfica, eh, del español en Paraguay en general, contamos con, con Estela, que es profesora de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, eh, y yo ya, ya perdí lo, la, la cuenta, Estela, de cuándo estamos en, en contacto, pero yo creo que debe haber sido del tiempo de la, de la Escuela de lexicografía, que si bien no coincidimos el mismo año, eh, yo creo que tú coincidiste con Daniela Lauría. Y con, sí. Sí, o sea, el Hola. año siguiente, la generación 2005, ¿o no? 2005. Ya, gran sí. generación esa, gran generación. Sí, querida mía, y hoy nos vas a hablar del español paraguayo, su relación con el guaraní. Así que, todo tuyo el sí. micrófono. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, agradezco el espacio brindado por, por Soledad. Eh, bueno, me tomó así de sorpresa, dije voy a preparar algo, y después he visto que iba a estar Alicia, y como ya había leído trabajo a Alicia, dice no, ella se dedica a eso, yo no me meto donde yo, no me han llamado. Eh, si bien estoy en contacto con, con la situación del guaraní en español, ¿verdad? Eh, yo me fui mucho más hacia el léxico, más hacia la lexicografía, entonces, eh, bueno, yo voy a ir hacia lo que hice y que, bueno, conocer un poco, porque también, eh, como dijiste, hay muy, muy poca difusión de, del trabajo lexicográfico en cuanto a la colección del léxico eh, en este estado. Eh, bueno, entonces por eso le puse tu relación con el guaraní, lo dejé amplio, pero me voy a eh, centrar mucho más en el léxico. Bueno, eh, mi contacto con el guaraní, o sea, eh, soy profesora de guaraní también. Eh, el año pasado eh, terminé de acompañar eh, el nacimiento del primer diccionario monolingüe guaraní del, de la Academia de la Lengua Guaraní, o sea, que hice la asesoría lexicográfica para ese trabajo. Entonces, eh, y produje algún que otro diccionario, o sea, escolar, y lo, lo que ya trabajamos tanto en la Academia paraguaya de la Lengua Española y lo que hicimos en el marco de, de la ESI con, con la Real. ¿verdad? Entonces, eh, mi línea va por ahí: era léxico, lexicografía, un poco de glotopolítica, enseñanza de lenguas, ¿verdad? Porque. Siempre nos toca aquí abordar un poco qué pasa con la educación bilingüe. Bien, hay mucho para hacer, pero tiempo para hacer todo es lo que no, no hay. ¿verdad? Eh, bueno, entonces voy a ir eh, relatando un poco eh, qué es lo que tenemos. ¿verdad? Nosotros eh, a partir del 92 tenemos una constitución que ve eh, tanto al guaraní, guaraní como al español como lenguas oficiales. Anteriormente el guaraní era una lengua nacional, ¿verdad? en la década de los 80 empezó a enseñarse en, en, el, en el ámbito educativo, eh, pero como lengua enseñada. A partir de esta constitución entonces también se asume eh, dentro del sistema educativo el sistema de, eh, de educación bilingüe de mantenimiento. El guaraní pasa también a formar parte del sistema educativo como lengua eh, enseñada y de enseñanza. Entonces, tenemos esa relación, vamos a decirle, un poco ya eh, de treintena, pero eh, que, que sigue todavía en andadura. Eh, y luego, a partir de esa constitución en el 2010, emerge la, eh, la ley de lenguas. Y esta ley trata de, de amparar los derechos lingüísticos, eh, trata de ver. Eh, la ley, eh, el lenguaje de, de las personas sordomudas el, tiene mucho énfasis en el guaraní, ¿verdad? la alusión al español es muy, es muy leve porque dice, bueno, se, va, eh, se seguirá los mandamientos a las, a las indicaciones de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y es breve, ¿verdad? es como que en el español está todo hecho y en el guaraní había que hacerse. entonces esta ley está muy enfocada al guaraní eh, tampoco abordó mucho sobre las otras lenguas indígenas y eh, bueno y tenemos eso verdad se ve de repente bueno las dos lenguas pero también eh, no están siendo tratadas de la misma manera eh, en esta ley verdad la, eh, quedó como que pendiente de eh, a desarrollar todos los aspectos de, de la propia ley ¿verdad? pero sí se ve verdad justamente en la eh, esa pluriculturalidad y el bilingüismo paraguayo verdad y en la ley de lenguas, vemos también, sale, para cuidar, proteger, esa misma visión que se tiene. Las lenguas indígenas, tenemos 19 lenguas, habladas por los 19 pueblos originarios, que siguen todavía aquí, y ahí ellos se reúnen otra vez en cinco familias lingüísticas, que son el Ache, el Guaraní, Guaraní, hay la eh, taw, eh, guaraní Nyandeba, eh, el Toba Mascoy, el Enlet Norte, el le Sur, hay unas cuantas lenguas que están también ahí, que también están eh, muy, muy descuidadas en cuanto al estudio de esa lengua. Eh, aquí hay mucho hay énfasis con el español guaraní, pero con, con la relación que se da con, con esa población está un poco así de, dejada de lado. ¿verdad? Y es una, una población muy importante, pero eh, que bueno, va emergiendo ahora, tenemos una Dirección de Educación Indígena, ellos también están eh, haciendo su ellos, en cuanto a la protección de derechos humanos todo lo demás. ¿verdad? Este año me, me tocó estar en una reunión con ellos, sé o sea, me quedé como con piel de gallina, de gallo y de todo lo que había, ¿verdad? porque era, no sé, verle a ellos... Eh, escucharlos hablar, eh, bueno, en castellano, ¿verdad? Algunos dos hablan, o castellano o guaraní, y eh, eh, es impresionante, ¿verdad? Y por Zoom y todo lo demás, entonces, ¿verdad? fue fantástica esa reunión con ellos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a nuestra situación sociolingüística, tenemos en eh, la encuesta permanente de hogares del 2019, que es algo reciente, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Que el uso de la lengua de de 5 años y más evidencian que el 8,5% es monolingüe guaraní, el 28,5% es monolingüe en español, y un 30,6% manifiesta ser bilingüe guaraní español. El censo, a pesar de que los datos todavía no estén eh, concluidos, no, no han sido tomados toda la, de la, todos los partidos, ¿verdad?, Enumera que hay un porcentaje del 54,6% de la población de, que la población expresa que su primera lengua es el guaraní, el 41,8% manifiesta que tiene como segunda lengua el español, ¿verdad? Y eh, tenemos esos datos que vislumbran que hay un entramado lingüístico bastante complejo, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos un monolingüismo rural, ¿verdad? Y el bilingüismo va hacia las zonas urbanas hay un bilingüismo creciente ¿verdad? y un monolingüismo, monolingüismo también que va disminuyendo. Entonces, esto ya te da una idea de cómo se tiene que entramar el sistema educativo, por ejemplo. ¿verdad? O qué investigaciones tengo que hacer desde estas aristas, que son eh, infinitas. Entonces, tenemos una situación bastante peculiar. ¿verdad? Ahora, se habla de un bilingüismo, pero tenemos una tendencia iglósica, ¿verdad? que siempre la... la está esa lengua de prestigio la lengua hay un sentido nacional muy marcado respecto del guaraní sí eh, pero también después eh, ves otra vez reacciones adversas bueno en cuanto a su inserción en el sistema educativo eh, va a estar en eh, que el propio hablante guaraní vea eh, que eh, no vea bien que su hijo aprenda guaraní o sea que hay casos casos y cosas, ¿verdad? Y, pen, y pensamientos, y actitudes lingüísticas bastante eh, interesantes, ¿verdad? Pero eh, hay un sentir, ¿verdad? Muy de lengua para afuera, muy de, de, de opinar, pero cuando llegamos a la realidad a veces no es así, ¿verdad? Entonces eh, se ve esa, esa cuestión diglósica que sigue estando latente, ¿verdad? Ahora, eh, me voy a enfocar el español paraguayo, tenemos nuestro buen español paraguayo, un guaraní paraguayo, ¿verdad? entonces que va teniendo sus características, ¿verdad? El, el español paraguayo eh, está dentro del continuo del castellano rioplatense, lo dice Dietrich, lo dicen otros autores, ¿verdad? Seguimos, ese patrón, ¿verdad? Muy compartido con Uruguay, con Argentina... Eh, bien, ¿qué tenemos en el nivel fonológico? Tenemos eh, nasalización de ciertas vocales inacentuadas, inserción de la oclusión glotal, porque en el guaraní se tiene esa, esa consonante glotal, entonces de repente un hablante te dirá juez, pues", no te dirá pues sino que va a inserir la consonante glotal en esa pronunciación, por ejemplo, ¿verdad? Eh, presencia de la labio dental fricativa sonora, mantenimiento de la ll, a pesar de que también la ll va cayendo donde se usa en la población más joven, eh, 40 para abajo, ya se podría decir que hay una tendencia al yerismo. Hay una, según eh, Azucena Palacios, ¿verdad? tenemos esa estructura silábica TR eh, como una única consonante, entonces la gente dice trapo y no dice trapo, ¿verdad? trabajo y no trabajo, entonces es algo bien marcadito. En cuanto al nivel morfosintáctico, tenemos eh, una construcción perifrástica para el futuro, ¿verdad? voy a estudiar, vamos a salir, eh, algunos justifican que es una relación con el guaraní, ¿verdad? tenemos el leísmo, ya que vieron con lo que había eh, expresado Alicia anteriormente. Eh, es muy marcado ¿verdad? el voceo, que sí coincidimos, somos voceantes, ¿verdad? Y, y suena muy forzado el tuteo, eh, y en algunos contextos o alguna población todavía lo tiene, pero eh, el voceo es eh, la forma eh, pronominal de segunda persona, el singular predominante. ¿verdad? Que también en el sistema educativo eh, no aparece como decir, bueno un material educativo tiene una consigna en segunda persona y va a utilizar el tú, o sea que él se va a distanciar un examen de un docente, o lo va a expresar quizás en un usted, en, y en un tú, pero no en un voceo, para que vista otra vez de esa realidad eh, del hablante. verdad. En cuanto al nivel pragmático, tenemos el uso de algunos morfemas buenaníes, eh, con, el, con ese valor, verdad, el co eh, Podemos añadir qué picó, ¿verdad? Podemos decir, voy, le dije voy, o sea, le dije, y ese tiene un calco otra vez que podría ser el luego, como, eh, como un valor aseverativo. O sea, te dije luego que hicieras tal cosa, y ese luego tiene ese valor aseverativo y a veces censurado, ¿verdad? Depende de quién te dice, si fue tu mamá, bien, fuiste, como dicen los jóvenes. El catú, ¿verdad? Que puede enfatizar el enunciado, el guau, el guau que es... Tiene como un equivaldría a falso, pseudo, de fantasía. Bueno, tiene unos cuantos valores, ¿verdad? Y indica, como dice Azucena, ¿verdad? como una acción eh, simulada, ¿verdad? Entonces me dijo, guau, wow, uh, el guau wow, te va a hacer esto, etc. Entonces son construcciones que tenemos. También tenemos el un poco, ¿verdad? Que eh, usamos como atenuador, pasame un poco el libro. Entonces se... Eh, a veces dicen que es un cálculo del mi del guaraní, que sería embojas a mi, che, be, pe, eh, sería el libro, y el mi es el suavizador, eh, el que atenúa el discurso, el pedido, el mandato, y eso pasa al, un poco, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que tenemos. Y en cuanto al léxico, que eh, eh, voy a mostrarles enseguida, ¿verdad? Bueno, entonces yo parto de, como había dicho el, el compañero que había hablado la semana anterior, ¿verdad? Eh, de que el léxico y la lexicografía, bien, es siempre desde el contacto de las dos lenguas, el, del, del bilingüismo que tenemos, ¿verdad? Y la, la lexicografía en el Paraguay emerge justamente desde el contacto hispano-guaraní dentro de lo que es la lexicografía misionera y el representante aquí es Antonio Ruiz de Montoya, que produjo también, así como se dio en todo ese proceso, eh, estos libros, verdad, esas triadas, eh, conformadas por arte, vocabulario, etc. Él produjo el arte y el catecismo. El art, él produjo el arte del, eh, del idioma guaraní, eh, produjo el vocabulario de la lengua guaraní, y el tesoro de la lengua guaraní el vocabulario es el que tiene las entradas en español y el equivalente en guaraní. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde emerge la, el contacto y eh, la relación ya con esa, ese descubrimiento de, de la población a, que, a la que iban a evangelizar. ¿verdad? Y como dice Hernández, ¿verdad? esta lexicografía es importante porque aporta los datos justamente, ¿verdad? Para la historia del español, ¿verdad? O sea que hay una, una cuestión ahí bastante interesante, importante, porque va a un punto de partida y hay una tecnología aplicada, reproducida, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, la diccionarización se da eh, en estas condiciones, ¿verdad? Una política lingüística colonial, una lengua de conquista y la lengua vernácula, y el diccionario cumple la función de ser un instrumento colonizador y catequizador, ¿verdad? Y, como dice Núñez, emerge, él habla de, no me recuerdo que el término daba, pero yo lo llamo, eh, en un momento de apropiación territorial, ¿verdad? Entonces, es lo que circunda esa producción de, de esos materiales de la época. ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dio ese proceso de diccionarización? Sabemos bien que eh, responde también a ese proceso de descripción e instrumentación de la lengua, eh, se dio desde la exogramatización, ¿verdad? Eh, cosa que se puede dar por hablantes nativos que describen la lengua, y también a través de la endogramatización que ahí emerge Antonio Ruiz de Montoya, ¿verdad? cuando hablantes no nativos describen la lengua. ¿verdad? Pero fue también a la fuente primaria que tomó algún, eh, algún como se llama, indígena guaraní, que le sirvió para hacer todo el trabajo, ¿verdad? o sea que fue la fuente. De, de él, ¿verdad? Eh, esa obra que tenía, ¿verdad? Tenía el objetivo, como decimos, la evangelización, la reducción de los indígenas guaraníes, la enseñanza y el aprendizaje del guaraní, la reducción del catecismo, por supuesto. La idea subyacente era el cristianismo, catolicismo. Eh, el método empleado habrá sido la, la observación directa, a los informantes, y bueno, se relata que recurría justamente a los niñoras de la zona. Y el área geográfica que tomó él, bien, habrá sido la zona del Guairá donde estuvo Montoya en aquel tiempo. Eh, bueno, y después, eh, ¿qué rodea también? El momento histórico, político, que es la época colonial, sabemos que, que aconteció acontecido en, en ese marco, ¿verdad? La, la finalidad era, eh, o sea, el destinatario más bien, otros eh, misioneros, ¿verdad? Y están los productos emergidos en esa producción, ¿verdad? El contexto cultural, tenemos las reducciones jesuíticas, ¿verdad? La organización administrativa, y eh, los eh, indígenas que estaban asentados para eh, ser productos de evangelización, ¿verdad? Y cuáles son los instrumentos técnicos usados por el autor, ¿verdad? La notación manuscrita, obras previas, ¿verdad? La eh, nebrija y la de González Holguín, que es eh, quien pudo haber sido el modelo para eh, Ruiz de Montoya. Eh, según, eh, ¿cómo se llama? Eh, Meliá, y eh, se voy a Bordillo, ¿verdad? Esto puede ser que haya seguido las indicaciones, o sea que esas indicaciones que le dije de González Holguín, ¿verdad? Porque eh, este sacerdote estaba aquí en Paraguay y, y a, a su salida. Llega Ruiz de Montoya, ¿verdad? El procedimiento eh, siguió el prototipo de, de la época, ¿verdad? Y eh, según Meliá, eh, se ciñó al modelo nebricense. Eh, en cuanto a la gramática, sobre todo, no se ciñó al modelo nebricense, sino al modelo jesuita Manuel de Álvarez, o sea, el, el otro jesuita que, que también tenía una gramática, ¿verdad? Y eh, el patrón tecnológico que tenemos ahí, vemos entonces, por ejemplo, bueno, las tres obras, veo la obra de Montoya, la de González Bolín, y el de Nebrija, ¿verdad? Si miramos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, dice eh, Esther Hernández, ¿verdad? Que eh, tanto estos dos autores fueron los más innovadores, ¿verdad? Eh, si miramos eh, Molinas, vamos a ir viendo también que hay patrones similares, ¿verdad? Pero que estos eh, trataron de adecuar a la realidad eh, lingüística, eh, más bien social, cultural, geográfica de la zona. Entonces vemos caña carrizo, ¿verdad? caña carrizal en González y caña pequeña en eh, Nebrija, ¿verdad? caña brava, que se repite en el mismo lugar, incluso en Holguín, pero que no usa Nebrija. ¿verdad? Y vemos acá, él tiene desde caña pequeña a cañón de ala, que es el mismo que van utilizando. 20 entradas y ellos reducen ya a 14, ¿verdad? Y otra vez eh, algunos puntos de inflexión y eh, otros que ya no se dan, ¿verdad? Cañón de ala, usa Olvín, eh, igual a Nebrija, pero eh, Ruiz de Montoya ya lo llama cañón de afe, ¿verdad? Eh, caña veral de cañas dulces, ¿verdad? Eh, aparece caña de azúcar o igual al otro, pero aquí no aparece porque eso ya emerge por, por aquí, ¿verdad? caña de maíz sin mazorca, ¿bien? Entonces vamos viendo los puntos de inflexión y lo demás. Ese es todo un tema que, bueno, en algún otro momento seguiremos hablando de él, ¿verdad? Que, eh, hay ese patrón tecnológico en la producción de diccionarios eh, de esta obra diccionaria. Eh, ¿Qué recogió en, en, ese, eh, en ese diccionario, ¿verdad? Términos consonantes a la flora, la fauna, las enfermedades las entidades, ciertos hispanismos que ya permearon en aquella época, ¿verdad? Entonces, como azúcar, el azúcar era azúcar que pasaba al el Guaraní, ¿verdad? Eh, cebolla pasa a llamarse cebolla en Guaraní, ¿verdad? Eh, se introdujo también algún neologismo, Las narillas, baer, eroata, eh, y ataca dice, Bueno, hay que ver porque también es un Guaraní más antiguo, güey ¿verdad? En vaca cada PIB, entonces, vaca es ya también el préstamo de eh, o la inserción de, de vaca, ¿verdad? Entonces, eh, vamos viendo cómo se, se da esto, El parentesco, que el guaraní es muy profuso y hay una cantidad de, de referentes para el cuñado, el hermano de la mujer, el menor, el mayor, y no sé, nunca uno termina de aprender todo ese vocabulario que es muy profuso. Los oficios que ya empezaron, fíjese el, el albañil, el carnicero, ¿verdad? Ya eh, se había insertado en aquel momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos y algo de él se conserva en el guaraní paraguayo, ¿verdad? Porque esta obra fue la, la obra de referencia y era, bueno, el, el guaraní eh, colonial, el guaraní tradicional, ¿verdad? Durante un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, como le digo, es una obra cumbre, ¿verdad? Luego... Eh, se da aquí como un caso bien eh, notable. ¿verdad? Tenemos esa lexicografía guaraní de 1600 y algo, ¿verdad? entonces y después tenemos una amplia producción de diccionarios bilingües, ¿verdad? castellano guaraní o español guaraní, aquí se llama más castellano que español, eh, y bien que se da ¿verdad? hasta, no sé, la década del, del 80 más o menos, una buena producción de, de esa obra o sea el monolingüismo eh, no fue abordado eh, en todo ese lapso tanto del español tanto del guaraní o sea que o el paraguayo se ve en esa función de, de informar qué pasa con el guaraní qué pasa con el castellano a pesar de que esta obra fue hecha por eh, un externo verdad eh, hay otras eh, ya eh, que, que emergieron de aquí verdad porque tienen esa formación también el, está la, la obra del padre Wash, que es una obra de referencia del, guaraní, del, bueno, del diccionario bilingüe, guaranismo no es monolingüe, pero que también creó una gramática que corresponde a la compañía de Jesús y tal, y siguen más o menos el patrón de Montoya, ¿verdad? Y después algunas obras particulares bilingües. Ya con la. Eh, cuando surge la, la educación bilingüe en la década del 90, ¿verdad? Entonces. Aparecieron, se crearon bien una decena, voy a decir una veintena de, de diccionarios bilingües en el castellano, pero siempre bilingües. Entonces, el monolingüismo no, no se vio en la producción de diccionarios. Y eh, se producen justamente diccionarios para la decodificación y codificación del guaraní, ¿verdad? Pero a veces mayoritariamente para el hablante español y para que decodifique la lengua. ¿verdad? Y otra vez, tengo todo un estudio sobre estos diccionarios, eh, el patrón, ¿verdad? Siguen todavía hasta hoy, por ejemplo, bueno, eh, algunos de otros indican la categoría gramatical, eh, no, no, todavía no, no, se, no se dan, por ejemplo, eh, las marcas fonológicas, o sea, como pronunciar determinadas palabras, más informaciones, Ejemplos de, bueno, todas esas cuestiones que todavía no han llegado, pero sí hay una amplia difusión de diccionarios bilingües, ¿bien? Castellano, guaraní. Y luego vamos ya a la lexicografía diferencial, o sea que un diccionario, quizás una u otra editorial, produjo alguna obra, eh, un diccionario de carácter general, eh, de, de editorial paraguaya, ¿verdad? Pero revisás y ya ves de dónde salió, ¿verdad? Entonces... Eh, es, esa conducta lexicográfica que, que tenemos. Entonces, emerge eso. Y, y cuando vamos a la lexicografía diferencial, a lo propio y tal, eh, bueno, no encontramos. En 1968, recién emerge una obra de carácter diferencial, ¿verdad? Eh, pero eh, también, como habíamos hablado, eh, siempre no, no hubo esa escuela que hubo. Eh, en Chile que hubo en la Argentina en el Uruguay eh, en cuanto a esas obras de provincialismo eh, provinciales y bueno toda esa tendencia eh, súper purista eh, no se siguió esa corriente no no hubo ¿verdad? entonces eh, bueno lexicografía regional diferencial parahumada que es la que se ocupa de la producción de diccionarios diferenciales tanto integrales verdad eh, como los integrales verdad de una variación diatópica y eh, que trata de mostrar esa variedad espacial ¿verdad? de una lengua en su sentido más amplio. ¿verdad? Y eh, el estudio de estas obras ¿verdad? se orienta en dos direcciones. En el análisis de, los vo de esas voces de la marca diatópica que los diccionarios regionales y el análisis de los repertorios que recogen con técnica lexicográfica las voces comunes y diferenciales de un área lingüística. ¿verdad? Bueno, y... Como siempre, Lara está, emerge para nosotros, ¿verdad? Que eh, la lexicografía español, española siempre va donde, en, en esas dos concepciones, en los dos tipos de diccionarios, ¿verdad? La de la metrópoli imperial y la complementaria, ¿verdad? De la periferia colonial, ¿verdad? Y ese es este tipo de obra también la que ha emergido aquí, la de la periférica, la complementaria siempre en función del DLE, verdad, con, con, con, el, de, con tal de ser visto y ser, estar inserto y aparece ahí, verdad. Entonces, esa es más la conducta desarrollada aquí, verdad. Eh, como dice Zimmerman, eh, verdad, esa complementariedad tiene una intención, verdad, el léxico nacional se ha observado y visto en el general, verdad. Bueno, y esa visión eurocéntrica que ya, manejamos, ¿verdad?, que, que sigue, sigue latente en la producción de diccionarios diferenciales, ¿verdad? Eh, en cuanto al léxico y al, a la construcción de identidad, ¿verdad?, la pasada con Lilia, bueno, hablábamos de esa construcción de identidad como algo identitario, eh, bueno, decís, eh, por ejemplo, a mí me preguntás hoy, después de tanta lectura, en un principio era como, bueno, diferencial y tal y tal, ¿verdad?, después decís, sí, bueno, le lees a Lara, y sí, bueno, quiero uno integral, y después, ¿qué ves?, entonces, sí, bueno, todos son importantes con tal de ir registrando, porque sí, ¿verdad? Al no registrarse, imagínate que no tenemos una historia del léxico, no sabemos qué eh, cuando lees y cuando ves tu vida, y bueno, yo usaba aquello en tal momento, y hoy ya no lo usan, y eso se ha perdido, entonces hay significados, hay palabras que se extinguieron o desaparecieron que tampoco han sido vistas, ¿verdad? Y que la población nueva tendrá que buscarla si algún día le interesa indagar por ello. Bueno, entonces, eh, como dice, eh, el léxico representa ¿verdad? Experiencia, una experiencia cultural del grupo o de la nación, ¿verdad? y eh, que van recortadas en la lengua de la, de la que forma parte. Las expresiones de creencias, las artes culinarias, las medicinales, las tradiciones, ¿verdad? son matices de un pueblo eh, y que hacen notar su universo léxico. ¿verdad? Y el proceso de identidad se vincula al contexto social, ¿verdad?, en el que se desarrolla o se desenvuelve el, el grupo en el que está siendo evidenciado. Y eh, esa red de significado, ¿verdad?, que está dentro de esa cultura ¿verdad? Y vamos entonces recogiendo, ¿verdad?, para tratar de exponer y también, como dice, en el habla que nos permite dar dar cuenta y darnos cuenta de nuestro ser y estar en el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, está muy relacionado, ¿verdad? Y nuevamente surge ahí lo del de léxico y diversidad, ¿verdad? La identidad y la diversidad son temas muy asociados al diccionario diferencial, ¿verdad? Y como dice Lara, bien, la diversidad siempre se manifiesta en el léxico, ¿verdad? Por las voces distintas que posee cada uno de, de los pueblos, ¿verdad? Y eh, la historia de los visionarios del regionalismo en España y América es muestra de esa diversidad y las dificultades que ha creado las concesiones estrechamente normativas, ¿verdad? Entonces, eh, vamos teniendo siempre esa discusión, pero también late ahí lo, lo, lo propio y lo diverso, ¿verdad? Y, y tomar conciencia de eso. Bueno, y después, entonces, eh, ¿qué se produjo en, eh, en torno a esa... Lexicografía. ¿verdad? Tenemos la obra que le dije yo, la presenta, es un vocabulario eh, compuesto por eh, Julio César Chávez, que en su momento fue académico de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, ¿verdad? que se denominaba Los Paraguayismos en la Lengua Española. ¿verdad? Es un trabajo presentado en uno de los congresos allá por 1968 y que recoge una buena variedad ¿verdad? que envía a la Academia y eh, se nota que algo de ese vocabulario fue también absorbido por la Real Academia. En 1988, vean que 20 años después emerge otro glosario, pues este tiene bien unas 400 entradas, pero es como un artículo, y hay el presidente de la academia y un académico, ¿verdad? padre e hijo, producen ese, ese producto denominado glosario de paraguayismos. Luego vienen los paraguayismos, ¿verdad? en el 2005, vean otra vez casi, 20 años después, eh, el español en el habla cotidiana de los paraguayos, elaborado por otra académica de la Academia Paraguaya, y eh, que tiene así, bueno, colecta el léxico, tiene eh, voces guaraníes, eh, una mixtura, ¿verdad? Pero que es importante porque, como dice, trata de representar o de recoger, ¿verdad? Y eh, luego, en el 2008, otro académico saca el diccionario de castellano Usual del Paraguay. Eh, este autor ya eh, sigue un patrón, porque en, en la obra anterior, eh, hay, bueno, en cuanto a técnica lexicográfica vemos algunas cuestiones, ¿verdad? Eh, que no voy a detallar ahora, ¿verdad? pero está ahí ¿verdad? El, el patrón lexicográfico seguido. ¿verdad? O sea que es tanto... Sabes, como el escano y el escano siguen un patrón similar. Eh, pan y sale un poco, ¿verdad? O sea, que es como más una, una información, no, no sigue un tanto un rigor lexicográfico, las categorías, eh, las informaciones que contienen, bueno, eh, tiene cierta diferencia. Con eh, Aguiar, que es el, el otro autor, eh, sigue un patrón seguido ya lo que es el DRAE, trata de. Eh, insertar ejemplos de uso de, de la prensa local y tal, y bien, eh, ya se ajusta un poco más a eso. ¿verdad? Y en el 2017, la, la Academia Paraguaya de la Lengua Española sacó su diccionario del castellano paraguayo. Eh, este ya es, es elaborado por los egresados de, de la Escuela de Lexicografía, eh, entre ellos estuve yo también, eh, o sea, empecé con la, con la obra. Bien, ya eh, sigue el patrón del diccionario americanismo, ¿verdad? Entonces, ese patrón eh, fue tomado ahí y se produjo eh, este diccionario. El año pasado eh, surgió también otro diccionario, se llama Diccionario Paraguayismo, que es de Isabel de Vaca y de o sea una pareja marido y mujer, ¿verdad? Que eh, recibieron el, el señor es paraguayo pero eh, residió mucho tiempo en Venezuela, fueron eh, discípulos de eh, Francisco Javier Pérez, ¿verdad? incluso eh, ellos hicieron otra obra que voy a presentar ahí, y eh, vean, esta es la obra, eh, bueno la, la fotocopia de la Real Academia, y la traje por aquí. ¿verdad? Eh, lo traje por aquí, Entonces tenemos el, los paraguayismos, que es la más reciente, el estudio paraguayo que está dentro de, de una revista, eh, el diccionario eh, del castellano paraguayo, este glosario paraguayismo, que, que es esta pareja que produjo ya en el 2012, eh, y ellos hicieron a modo de, de, del compañero que había hablado el pasado, bueno, tomaron, a ellos no, esta obra no tiene un glosario, pero sí tomaron las, o, eh, las palabras de la obra de Hijo de Hombre de Augusto Bastos. Bueno, entonces hicieron y siguen la, la, la tecnología o el patrón de confección de la escuela de, de, de Werner y Hensch. ¿verdad? Entonces, tiene ya eh, otro patrón. ¿verdad? Y después surgen otras obras, que son eh, las obras ascientíficas, como las llamé yo, porque son el mataburro diccionario, eh, diccionario del habla popular paraguayo, ¿verdad? el diccionario paraguayo, el diccionario del paraguayo estreñido, Vienen que son obras ya eh, de humor, ¿verdad? Que Tienen una información importante de vez en cuando, pero también está muy eh, marcado el humor, ¿verdad? Que Pedro Álvarez de Miranda había hecho un estudio sobre ello, y tal, entonces eh, hay como una lexicografía ascientífica en este patrón de obras, ¿verdad? Y en el anterior estaba este, dice, modismo paraguayo, glosario por Natalio y dos, otra vez que produjo eh, bien, un contador, un, una persona de, de formación no lingüística, pero bien que sacó algunas voces eh, de carácter fraseológico y hay una, una cuestión, ¿verdad? Ahora, en, en algunas de las obras se ve, por ejemplo, la necesidad que se tenía eh, justamente de la deuda que quedaba, o sea, de la conciencia de que esos productos tienen que ser obras de mayor envergadura. Chávez en el 68, verdad que no corresponde a una persona, sino a un equipo, el equipo de Lescano y Lescano, también existe un trabajo sostenido y constante, verdad en, el, en la obra de Aguiar, uno de los Lescano hace de prologuista y entonces también alude a que tienen que... Ser mejoradas, que tiene que ser hecho por un equipo y tal, ¿verdad? Quedó como la conciencia. Emerge el diccionario del castellano paraguayo, vean que la academia se fundó en 1927 y en el 2017, a los 90 años, saca su primer producto, ¿verdad? Eh, y aquí, en cuanto a ese análisis, ¿verdad? Eh, en cuanto a la periodización, que es algo que ya conoces vos, ¿verdad? pues lo había hecho en algún momento, siguiendo a Matus y eh, leyendo tus artículos, había hecho yo. Eh, ¿Verdad? Esa clasificación que, que había hecho Matos, ¿verdad? Esa precientífica o técnica, la de transición, la científica lingüística, ¿verdad? Y aquí tendríamos, siguiendo eso, una lexicografía de transición elaborada por académico en la PARLE, ¿verdad? Y la científica que ya sigue un patrón lexicográfico, eh, bien se realiza desde una visión teórica ya evidenciada en el prólogo y al realizar el trabajo, ¿verdad? Eh, aunque aquel de Mario era restringido, eh, estaba dentro de esos parámetros. Eh, según la finalidad de contribución al DRA, entonces tenemos ahí diccionarios que son complementarios y no complementarios. ¿verdad? Eh, las obras son, los, eh, las complementarias las, las había citado, Paraguayismo en la Lengua Española, eh, Grosario Paraguayismos, Diccionario del Castellano Actual, Diccionario Castellano paraguayo, son obras complementarias y las no complementarias son las que eh, no han emergido de, de los académicos ni de la propia academia sino que tratan de dar voz eh, información de las voces diferenciales eh, en el país pero sin esa intención complementaria y como le dije esa lexicografía científica que está bien marcada verdad que son aquellos diccionarios que se producen eh, Fuera del patrón lexicográfico, en el sentido de que infringen esas normas, pero eh, tienen una, una intención también informativa de dar notas de, de lo particular, de lo propio, etc. Pero ellos se valen de la ironía, del sarcasmo, de las metáforas y los recursos estilísticos para. Eh, dar un cierto aspecto jocoso o tienen, como le llama González, una intencionalidad lúdica, ¿verdad? Pero vean que tenemos tres, creo que surgió uno más por ahí, son cuatro. De lo poco que hay, cuatro sean eh, con tinte de humor, ¿verdad? Y hay una clasificación que había hecho en, en su momento, ¿verdad? Entre lexicografía científica y científica, ¿verdad? Eh, en cuanto a semasiológico, fraseológico. Y eh, algunas notas ya sobre el léxico del español paraguayo. Eh, y ahí vamos, eh, hablando ya de contacto, ¿verdad? De, de las voces que, que se insertaron del guaraní sobre todo, ¿verdad? vamos con los préstamos, ¿verdad? y esos préstamos pueden eh, ser recurrentes ¿verdad? en esta situación de contacto lingüístico. ¿verdad? La coexistencia del español y el guaraní, eh, o sea, en esa coexistencia es que ambas se influyen de manera constante, ¿verdad? Y eso en el plano léxico se visualiza bastante bien, ¿verdad? Eh, según Castillo, no hay penetración lingüística, sino que hay penetración cultural, ¿verdad? Los préstamos léxico y semántico provocan una reestructuración del campo semántico tanto en el lado de la expresión como en el lado del contenido, porque sustituyen elementos que existentes por nuevos, añaden, modifican, ¿verdad? Eh, el léxico de lexemas vecinos. Eh, ¿cómo, se dan, eh, cómo se da el ingreso, ¿verdad? A traves, justamente a través de, de un vacío existente, ¿verdad? En la lengua que, que recibe el préstamo, ¿verdad? Eh, después se puede dar tanto en forma y significado cuando destina un objeto, una realidad que son, son nuevos, ¿verdad? Cuando se realiza la importación, ¿verdad? o eh, los términos de importación y sustitución, que son términos acuñados por Haugen, que eh, representan los mecanismos de incorporación de los préstamos en una de determinada lengua. Entonces, vamos eh, a ese plano que pudo haber surgido eh, en el español paraguayo. Eh, los préstamos se pueden adaptar en el plano morfológico, fónico y ortográfico. Algunos de ellos no se ajustan a la estructura. Eh, Existen préstamos adaptados, ¿verdad? Eh, se adoptan fonemas variantes y morfemas. Eh, y después Castillo dice que esa adaptación se suele dar de manera intuitiva por parte de los hablantes, especialmente con rasgos fonéticos y fonológicos. Los estudios en cuanto al, al léxico español, ¿verdad? Eh, bastante interesante y creo que es la persona que más ha estudiado sobre el léxico del español paraguayo es Fernando de Granda, ¿verdad? estudió sobre los arcaísmos el léxico militar, los luchinos italianismos, sobre el léxico náutico, ¿verdad? O sea, es la, la persona que más estudio ha hecho es referente al a léxico del español paraguayo verdad eh, algunos guaranismos que él recogió ¿verdad? están los que designan el mal carácter verdad Jai, ¿verdad? que tienen carácter agrio eh, santo oro eh, son valores también que van cayendo en desuso, ¿verdad? Bueno, son, son productos del 80, entonces ya tienen también cierto. Eh, ha pasado muchas aguas debajo de ese puente, ¿verdad? Entonces, canhue, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, bueno, alguien cangüero que es así, amargo, eh, desagradable, horrible, ¿verdad? Entonces, dice acá, justamente canhue, le pasa, posee una significación a canhue, pero intensificada, ¿verdad? Pirebaí. Acá nadie se despierta mal, sino que muchos se despiertan con Pireba ahí, ¿verdad? Con una actitud malhumorada. Eh, después, por ejemplo, el léxico decina mala educación actitud grosera, ¿verdad? Yaé dice eh, mala educación propia de la persona de clase baja. Bueno, ella tiene cierta connotación, ¿verdad? Entonces, yae tiene un valor intensivo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede ser. Eso es, grosero, y acá, bueno, se le puede decir fulano es y bueno, se entiende, para el que entiende, ¿verdad? Eh, también tenemos el guarango, eh, el guarango que ya no se usa, ¿verdad? Eso quedó muy más en Argentina que aquí, pero para decir alguien que es incivil, uraño es normalmente un término insultante, ¿verdad? Dice Yuruta, Uy, sí existe, ¿verdad? Cuando... Eh, ahí tenemos yuru tan dos luego, eh, dos luego, ya le, le metí yo ahí. Entonces, decía la persona que se expresa groseramente, es un yuru wasu, ¿verdad? Y el yuru a veces puede ser, bueno, alguien que tiene unas determinadas características, como eh, o se hace el sonso, sonso, son, eh, tiene varios matices y depende cómo uno lo usa, ¿verdad? Después está el... el Noa Antán, que es el cara dura, el grosero, eh, otra vez tiene varios matices, pero que también está inserto en, en el castellano paraguayo. ¿verdad? Eh, John Linsky, que es el otro estudioso también que eh, menciona, ¿verdad? tenemos la, las voces que entraron eh, desde el guaraní al español paraguayo, ¿verdad? que corresponden acá bueno, a, a la flora, a la fauna. ¿verdad? Eh, dice son utilizadas por las hablantes bilingües para flora y fauna, el vestido los fenómenos meteorológicos y no es tanto por hablantes bilingües puede utilizar eh, un monolingüe también porque está muy bien el entorno y la gente se apropia también de ello no, no es una condición el ser bilingüe para utilizar esto eh, Manuel Alvar ¿verdad? entonces eh, él había hecho un, un atlas entonces él, él se refiere que las voces del, eh, indígenas corresponden a voces terruñeras, ¿sí como bichos, ¿verdad? Y eh, que quedan en, en la conciencia rural de esta gente, y dice, bueno, el ñajati, el eh, ¿verdad? Que eh, Altabano, eh, bueno, eso, esto sí se, se sigue usando, ¿verdad? Eh, ya Ubre, uh, eh, esto sí ya es para el hablante monolingüe guaraní, ¿verdad? Eh, main Puede surgir, bueno, a veces ella es un nombre de personas, es un antropónimo, bueno, está presente, pero eh, se distingue ya cuando uno habla en guaraní, cuando uno habla en castellano. Y hay algunas eh, construcciones que se insertan y hay otras que no, ¿verdad? Siempre vamos a decir más pica flor que decir, mira, o me no ¿verdad? Eh, paja ¿verdad? Por el hijo tardío, o por el último hijo, ¿verdad? O sea, este era el hijo tardío, pero también puede ser el último. Eh, Teyú para Iguana, entonces eh, son eh, lo que recoge Manuel Álvarez. Azucena Palacios, por su cuenta, ¿verdad? Eh, dice que aparece justamente la comida y acá habla de chipá. Pero chipá vemos que es un quechuismo, viene el quechua, y eh, para nosotros no es chipá eh, con acentuación aguda, sino que es chipá, es llana, ¿sí? aquí comemos chipá. En guaraní sí, yahu chipa. O sea que ahí es aguda. Vean cómo se dio esto. Y en, en, en la Argentina quedó la, la, la forma aguda, chipá. Eh, bueno, y después tereré, ¿verdad? Que sí tomamos, que es el, el mate frío, pero eh, cómo ahí se da por la maceración, por ¿verdad? El, el agua es fría, que es la hierba, la guampa y todo lo demás es el mismo proceso, pero con agua fría y unos cuantos yuyos que, bueno después tenemos el léxico de la, de la flora, la fauna, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué se da, ¿verdad? Después, en, en el registro, ¿verdad? Justamente vemos eh, que alguien decía, ¿qué considera un paraguayismo? Una de las autoras del de, de, de, universitario, que es Freddy Pane, decía, bueno, la palabra, la partícula, el lema de locución de procedencia tanto española como guaraní, y otras lenguas que conforman el espectro lingüístico del el español. ¿verdad? Bueno, y, y acá hablan también de eh, esta cuestión que no se había tenido en cuenta. Eh, la, la Academia de la Lengua Guaraní, eh, la lengua española más bien, en su diccionario aluda a los guaranismos que insertó en, el, eh, en su diccionario, ¿verdad? y dice, pronto se comprobó que guaranismos Comúnmente en la lengua de vastas zonas americanas no estaba en el diccionario y que muchos guaranismos no figuraban en el mismo, como correntinismo argentinismo. ¿verdad? Esto eh, alude porque ya lo había dicho también eh, Julio César Chávez. ¿verdad? Voces presentadas a continuación son voces guaraní de origen guaraní que, por su uso corriente justificado, eh, se insertaron en el guaraní. Entonces, de repente, vamos a encontrar. ¿verdad? Eh, el mantenimiento de la función glotal, que aquí, eh, bueno, en guaraní se llama el puso, ¿verdad? Que el apóstrofo eh, se usa eh, en algunas entradas de, de este diccionario y también en, el, en otros ¿verdad? ¿Cómo se, se produjo esa incorporación de los préstamos, verdad? Eh, el diccionario de la lengua, el del castellano paraguayo, bueno, distingue de manera tipo. Eh, Ortotipográfica, ¿verdad? Se van en cursiva eh, las insertadas eh, del guaraní, ¿verdad? Ahora, en cuanto al proceso de adecuación morfológica en los diferentes diccionarios, eh, creo que no salió bien, bueno, pues tenemos por ejemplo APRA, ¿verdad? Que se dice en guaraní APRA, se suprime, ¿verdad? Eh, la oclusión glotal, la consonante, y se registra perea con acento agudo, pero eh, se suprime la oclusión, ¿verdad? En eh, Bigua eh, el dígrafo mb en posición inicial no acepta, en eh, la Real Academia, porque en Buruguyá verán que está Buruguyá, Buruguyá, pero menos Buruguyá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se da Ya, ¿verdad? Que en el, en el guaraní se da K, J, que es el, la Y del, del español, ¿verdad? Entonces, C, y también se vuelve... Eh, o sea, se, da, se, a, se acomoda a la acentuación española. La K se reemplaza por C. Bueno, son los mecanismos que están en estos materiales. Eh, ahí no salió bien, pero bueno. Entonces, eh, Guaireño, por ejemplo, eh, Chávez lo recoge con Y o Y, porque se usaba en algún momento así, él lo recogió así purupay eh, que es un árbol, lo, lo, recoge, lo recoge con la U, con esa consonante del, del guaraní. Kaiwa, se suprime nada más la K la, la, la, o la G, K mini. Ka mini, Ka de hierba, es la K, la A, el uso o la oclusión glotal y la A, ¿verdad? Entonces, se suprime y se ponen. Las dos A es juntas. Mitaí, o sea, esa función, o la dan con guión, en algunos no se da con guión, entonces se da. Peyú, ¿verdad? Que es un, una comida muy típica. Eh, sí mantiene, o sea, que en algunos, y sobre todo en el diccionario de, del español, el español paraguayo, del castellano paraguayo, eh, se mantiene ya esto, a pesar de que tiene también esa idea eh, complementaria de... De, de, de estar inserto en el driver o en el DLE. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, tenemos una predominancia de que se usan las palabras de combinación, por ejemplo, eh, sin adaptación. verdad Entonces tengo, qué hermoso es ver las flores del taller, que es el lapacho el tipoy, que es una prenda típica. Vean aquí, por ejemplo, dice de raíz cayó un árbol de Iguirano, que es un árbol grande, ¿verdad? El boribori, que es un, un plato típico, que en la adaptación lo, lo, lo hacen con B larga y no con V. El locro, el yo para, vean aquí, yo para, es una palabra bastante utilizada, ya en el diccionario de, de la academia lo, lo, lo utilizan con Y y con acentuación aguda, pero aquí lo mantienen. Tal cual eh, y veamos acá, tenemos yacaré y grupé, entonces eh, se adapta, pero aquí el grupé queda con. Eh, el, si hago la lectura y no soy hablante guaraní, entonces puedo decir yacaré irupe eh, Bien, si está así, ¿verdad? pero aquí sabemos que tenemos que decir irupe La chipa, ¿verdad? Es el femenino, el beyu que les dije, la chipa guasú ¿verdad? Vean que este huazú es un es una voz guaraní para indicar grande. Eh, y chipa que del quechua pasa ahí. Entonces tenemos esta combinación de dos lenguas. El boriborí, como ya apareció por ahí. Vean acá los surubíes y los manguruyus. En el guaraní no se pluraliza, sino que tenemos un morfema para indicar cuerda. Si hay muchos, ¿verdad? Eh, pero aquí se le añadió la S. Entonces hay un una mixtura de, del uso de esas voces, ¿verdad? Por el te yugo aquí me salió el circunflejo, no la nasalidad, por el, la tipografía. Eh, bueno, entonces se da, que doy 55, voy a correr. Y después tenemos también eh, la literatura, ¿verdad? Cuando decía la pasada, eh, ¿cuál era el apellido? ¿Hidalgo era el apellido? Daniel Hidalgo, sí. Sí. Eh, sí, pues no recordaba Hidalgo, pero bueno él hablaba justamente, hay algunos glosarios escondidos en algunas obras. Eh, pero también, por ejemplo, en, en estas obras eh, se tomaron de base la literatura, que era el patrón que, que se seguía, y algunas coinciden. o sea, ni, la mayoría no dice de dónde obtuvo, pero ahora al final, eh, qué obra leyó, algunos y otros no, bueno, entonces uno puede decir, eh, no aparecen los estudios de Germán de Granda, los demás estudios tampoco, bueno, saluda a ellos, ¿verdad? Eh, la obra de Roabastos, por ejemplo, bueno, es citada, cómo lo tomaron no sabemos, etc. Entonces, eh, eh, revisé uno de los eh, glosarios de la obra de René Ferrer, por ejemplo, bueno, tiene unas 70 entradas y hay una coincidencia de unas 50 que están en el diccionario hecho por la academia, pero hay otras que no están y hay otras voces que se pierden, por ejemplo. Y el de Roa Basto, que es, bueno, el representante mayor de la literatura paraguaya también. Eh, una de ellas contiene una, un glosario, bueno eh, Y a partir de él, entonces, eh, fui analizando qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, vamos justamente de esa idea, ¿verdad? Que eh, la pieza léxica son esenciales para la comprensión de la comunidad, ¿verdad? El, el proceso de construcción está vinculado otra vez con el contexto social. Y él eh, mismo alude a que insertó ¿verdad? una buena cantidad de guaranismos. Y ahí vemos, y que de repente son evidencia, porque si yo puedo decir, bueno, hoy puedo hacer a través de un corpus, pero si no colecto el corpus, si no analizo o no hay un patrocinio para hacer ese tipo de trabajo, entonces se queda restrito y se puede aprovechar Alguna cuestión que está vigente o ya no está. verdad. La Isillaranga, por ejemplo, que sigue muy vigente, el Wemingüe, que es un ave, pora, aquí eh, en la Argentina, por ejemplo, está el cuco. Y aquí hay ora, no hay cuco. Y después algunos hablan de tener fantasma, pero aquí hay pora. ¿verdad? Entonces, el Mitai, porque el Mitai sí está bastante usado para el, para el niño pequeño. Eh, bueno, y aquí algunos términos que... Se usa Marateca acá para esto y bueno, se puede valorar, tiene una, eh, una carga subjetiva también para determinadas acciones, ¿verdad? Eh, se introducen, por ejemplo, los americanismos, que están bastante, el petiso, eh, por ejemplo, capanga, ¿verdad? Entonces, el chúcaro, esto ya es muy, muy de él, ya no muy, muy usado hoy, ¿verdad? La palabra ribeño que aparece bastante en términos hasta la década del, del 80 era bastante usado. Eh, bueno Entonces, vamos teniendo esos americanismos, ¿verdad? tenemos eh, palabras coloquiales, pero que más bien ya son usos suyos que, que estén arraigados, qué que es lo que contiene la obra de, de Roa. ¿verdad? Después también ahí vemos justamente la, la evidencia, esa preferencia por el hito, el nuestro el hombrecito, bajito, hijito, bien vamos. Y es importante también... El, la antroponimia, ¿verdad? Que, que colecta esa obra que está ahí. ¿verdad? Entonces tenemos esas que son de carácter sociolingüístico, ¿verdad? Ceboí, que es un larguiducha. El ceboí es la lombriz. Entonces vean que a alguien le podés decir ceboí, o le dicen, ¿verdad? O sea que aquí hay como una tendencia luego a esa cuestión, ¿verdad? Entonces, o se puede dar por algún defecto físico. ¿verdad? Te bebo carapé, te bebo tener los labios, eh, gruesos, ¿verdad? Y encima es ser petizo imagínate. Entonces, o oh, le llaman güey pitá, ¿verdad? Que era, eh, decía extremo, llegó muy pronto la crueldad del güey rojo. O oh, eh, del güey pitá, güey y encima, bueno, para representar pues, el habla, el, el personaje, ¿verdad? Y surgen también los hipopolíticos colectados, ¿verdad? Y muchos, así por ejemplo, es decir, Timoteo y Acá, en, eh, bueno, hoy quizás si alguien se llama, todavía, si tú no le vas a decir no le vas a decir Timón, que, que se usa en el guaraní, ¿verdad? Y ve que toda va, eh, se agudizan, la Q, ¿verdad? Eh, de Juan de la Cruz, eh, César, de Cesarina, eso sí, ¿verdad? Teba, o Teba acá dice, pero es que va, ¿verdad? Eh, bueno, la grafía eh, varía un poquito, pero bueno, eh, la, la acentuación se agudiza porque representa al habla rural, ¿verdad? Que que Melfi a veces también están todavía vigentes en el país, ¿verdad? Y bueno, cerrando un poquito, vemos, como le dije yo, la, la chipa, que es muy clásico, muy paraguayo, es del quechua, ¿verdad? Chipazo o, ¿verdad? esa combinación, que si yo te voy al guaraní, voy a decir chipazo o, no es chipa, sino que es chipazo o, ¿verdad? Que el quechuaísmo es del guaraní voy a tener el tereré y el mate, ¿verdad? entonces el tereré del guaraní, eh, el mate eh, en guaraní se dice caaduy y eso no, perme, no permeó. Eh, el aguara y el yaguarete por supuesto que están muy, muy presentes y muy bonitos ellos, eh, el ave por ejemplo el, el pitowé, que bueno, diente, veo, picheo, muchos nombres tienen, pero aquí es pitowé. El, el carayá para el mono abullador, es y este árbol que floreció antes de tiempo, que es el tajir, entonces podemos llamarle tajir, y en contexto más cursi o chuchi podemos decir el lapacho Entonces, eh, ¿verdad? esa diferencia, como dice Silva, ¿verdad? depende de una cadena, en general oculta declaraciones negativas sobre otras identidades, Así como la identidad depende de la diferencia, la diferencia depende de la identidad. Identidad y diferencias son, pues, inseparables. Generalmente consideramos la diferencia como un producto derivado de la identidad. Desde la perspectiva, la identidad es la referencia. Es el punto original relativo al cual se define la diferencia, lo cual refleja la tendencia a tomar aquello que somos como la norma por la que describimos o evaluamos aquello que no somos. Bueno, y eh, hasta aquí eh, la bibliografía y tal, y llega a tiempo. Sí, hice un corrido. Bueno, a tiempo. Qué tiempo. Qué estado de la cuestión más estupendo, querida Estela. Me encantó, me encantó. Y tengo, tengo varios comentarios para luego dar la la palabra, mira, ahí te te, te dan te tiran un, un piro paso, qué purete, que no lo usamos. <risa> que... <risa> qué purete, ese es muy paraguayo. <risa> Buenísimo. Muy no paraguayo. Oye, mira, una, una, una primera cosa del, del principio, ahí te están, mira, te están felicitando por el, por el chat. Por el chat. Eh, cuando das cuenta de, de todos los rasgos que, que, que componen el, el español paraguayo, grosso modo hablaste del grupo TR, este grupo TR como una fricada eh, eh, asibilada, ¿puedes tocar sí. más ese punto? Porque cuando lo articulaste, se me encendió una luz roja, porque en Chile tenemos también este grupo, el grupo TR, un grupo TR característico que incluso tiene una diferenciación sociolingüística según el, el, el grupo al que pertenezcas en relación con, con, con el nivel socioeconómico, es como lo realices. Eh, y se tiende a hablar como, como una de las isoglosas características del español de Chile. Eh, el grupo Che, Che, Che, Cuacho, sí. Che, Cuacho, no. eh, Che, Cuacho, Che, Cuacho, o Che, es cuatro, Che, Cuacho, el Shen, me va el, el, el ah. Shen entonces quiero que lo articules y ver si realmente es el, el, el, el, el estamos hablando del mismo sonido o no creo que es diferente Yo abajo abajo ya trabajo. bueno, ya. yo soy más de travel, entonces quizás eh, se me escape, pero a veces también se me pega, cuando tuve la conciencia que dije oh, pero <risa> sigo, pero el tema es la gente dice trabajo y eso se da en el guaraní el, el, bueno, bueno algunas construcciones ¿verdad? justamente el trabajo, el trabajo. Eh, que, que va al, al guaraní el, el trapo que usabas y el chapo el, el tren no tenemos tren entonces bueno vamos a tres. el tren sí, el número tres es tres para mucha gente verdad y se puede dar mira que en grupos hoy muy diversos, ¿verdad? Sí, estaba asociado también, bueno, lengua guaraní, abobininga guaraní, primera lengua guaraní, no de la zona rural, pero de repente escuchás, en jóvenes, podés escuchar en senador, bueno, eh, ahí puede ser un senador, un diputado también, ¿verdad? del origen siempre puede estar ahí, sí. o en gente formada, eh, igual, o sea que es un fenómeno y que se puede insertar en cualquier población pero los estudios sobre todo indican una población marcada por el influjo del guaraní incluso dicen y pero que está muy presente, muy presente cuando escuchas eh, a la gente y a veces como te digo gente instruida gente que no habla el guaraní todos los días igual entonces es algo que, que permea de, de todos modos, yeah. pero es trabajo, tren. pero no, no es tan, tan parecido al tuyo, pero que algún parentesco habrá de tener. Sí, ahí hay un fenómeno. Tiene una salida, la, la, la, la salida eh, vibrante eh, es mm -hmm. más civilada en el caso es. del, del Paraguay, yo creo, pero mira qué interesante, qué interesante porque el. el, el yo tenía entendido que esto era un, un o sea, la, la, la, la, la realidad del grupo TR, entonces tiene muchos más alófonos, sí. más que el, el, los estrictamente chilenos, y eso me parece maravilloso. Luego tocaste el... Te puede el... dar ¿Mm? sí, de manera más intensa si es eh, varón o mujer, también. Es sí. como que el hombre lo hace más fuerte y la mujer lo debilita más, también se da esa, esa diferencia. Ya, una dist distinción sociolingüística también súper interesante, sí. qué bien. Tocaste el tema del voceo, que ha sido un tema transversal a lo largo del, de, el, de los seminarios y algo que nos genera siempre más interés. Y hablaste del, del el, que el voceo es prácticamente universal en el español de, de, de Paraguay, que prácticamente el tuteo no se da. Pasado. Que, mira, ahora no tengo el recuerdo, pero hay varios estudios que de alguna manera eh, eh, analizan el boceo desde una perspectiva global. Rona, de versión, José Pedro sí. Rona. Eh, ¿Cuál es el tipo de boceo paraguayo? Eh, se, ¿Se engloba con el boceo Platense o tiene diferencias? Se engloba con el rioplatense. ¿El argentino tiene algunas otras congresiones, o sea, ellos difieren, pero se engloba con ese con bueno, ese el paradigma eh, verbal y todo lo demás, están muy... O sea, qué interesante. Cuando la, la Academia Argentina de Letras logra eh, ingresar el paradigma del boceo eh, en, en, en la lengua ejemplar, de alguna manera también eh, están reflejados ustedes. O sea, porque sí. para mí Paraguay es zona guaranítica, yo no hablaría de zona rioplatense, pero bueno, eso también tiene que ver mucho con, con cómo veamos las cosas y cómo las tratemos, eh, eh, más que nada por, por la realización de la, de la palatal, eh, más que nada por, por, y por la entonación, pero bueno, son, son opiniones. Pero, o sea, también se ven ustedes reflejados en, en, en ese paradigma, cuando, que fue un gran triunfo, a mi juicio, dentro de, de, este, de este español ejemplar, de este español normativo, del español académico, que haya ingresado este voceo. También hubo una lucha contra el voceo, una empresa contra el voceo, como la que tuvo eh, el voceo Rioplatense en la Argentina de la primera mitad del siglo XX, porque la, la, o sea, uno piensa que, que, que el, la zona rioplatense siempre tuvo, el, el, el, una, de alguna manera, una aceptación, y una actitud positiva frente al buceo, pero hubo bastante intelectual que, que lo evitó a toda costa. Bueno, la Daniela Lauría tiene unos estudios interesantísimos respecto a eso. Me imagino que en Paraguay también, ¿o no?, ¿No? Eh, no, muy O sea, me, pre me pregunta si hay estudios sobre ello. No, la actitud, la actitud que tenían los hablantes ante el voceo, como considerarlo incorrecto o no usarlo, sí. ya. Yeah. Bien, o sea, que yo no, o sea, que lo que más te hablo ya desde ahí es el conocimiento de, de las profes de lenguas, ¿verdad? Que consideran y, y siguen considerando como que hay que es inculto, pero todo el día lo usan. Entonces, es como que aleja la realidad de, del debería ser con lo que es, y bueno, fue marcado, eh, de hecho, a, hasta hace poco nos, nos enseñaba el paradigma del boceo, incluso en los materiales de, de producción reciente, te hablo, ¿no? desde el 2000 en adelante quizás emerge, verdad pero también, en la IEN, porque había hecho un trabajo sobre el análisis de, de los libros de texto y el uso del boceo, y bueno, y ahí tutea, ¿verdad? que es el lenguaje de, del libro, el lenguaje del examen, pero no es el lenguaje eh, real, ¿verdad? y el niño no se ve identificado, ¿verdad? o sea que ya voy con mi identificación siempre que va vista de lo que es la realidad, y es el libro que es tan forzado, entonces, él, ¿cuál es el que paradigma usa? Porque tampoco se llega a reflexionar cómo uso, qué es, y esa conciencia lingüística no, no se forma del todo. ¿verdad? Pero sí eh, hay gente de la academia o profesoras de lengua que dicen, ay no, eh, no corresponde, toda esa visión purista, cerrada, eh, existe. Pero, como te digo, de, de todas las cosas que veo, bueno, eso está muy arraigado y nadie va a decir, tú tienes, o bueno, quizás para alguna una broma, tú qué crees, para decir, bueno, qué vamos a hacer, o, quién fue la que dijo tal cosa, y no es tú qué crees. Pero es así como un modismo que veo, no sé, un programa mexicano y bueno, lo reproducimos. Pero sí, vos haces, vos comés, le dijiste vos, andate, vení eh, de todo, todo el día. Ya. Y si hay, pues hipercorrección o a, hay alguna intención de denotar alguna cuestión. ¿verdad? Interesantísimo. Otra cosa que me, que me encendió la luz roja eh, tiene que ver con la historiografía lexicográfica. Es increíble. El primer diccionario se publica en 1968. O sea, prácticamente... Eh, a ver, si sacamos a Pichardo dentro del corpus uh -huh. de, de diccionarios eh, publicados en Hispanoamérica, siempre... Pichardo está y no está. Está porque, claro, es un diccionario publicado en Hispanoamérica, pero no está porque Cuba seguía siendo parte de la colonia. Eh, entonces suele, eh, suele integrarse o no suele integrarse. Podríamos poner como, quizás como momento cero, no sé, Muñiz en, en, en la Argentina, eh, 1850... Zorobal eh, Rodríguez, 1870, y, y luego toda esta, esta oleada de diccionarios que se, se publicaron, eh, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, y, qué, y, y Paraguay, 1968. ¿Tienes algún argumento, alguna reflexión glotopolítica, eh, Estela, al respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Hay algún ejercicio previo? no hablando de la lingüística misionera, en, en, no lo toquemos, toquemos realmente lo que tiene que ver con reflexión del español de Paraguay. ¿Por qué se da esta situación? Tiene que, que, que, tiene que haber ahí una, un argumento muy de peso que tiene que ver con la historia política y económica y también con la situación de bilingüismo fuerte que, que tiene Paraguay, pero eso también podría haber generado el polo opuesto, que es una publicación temprana de algún diccionario, como lo que sucedió por ejemplo con la Argentina, con la inmigración estableada, migratoria potente que, que tienen de, desde la segunda mitad del, del 19, sobre todo a principios del 20, que generan algún momento, sobre todo con este peligro de que algunas zonas fueran italiano hablantes que, que se publicaran diccionarios eh, de, de, de español, de lengua española, da lo mismo diferencial, no diferencial, pero que sean ejercicios lexicográficos. ¿Qué sucede para que en los albores de los años 70 tengamos el primer diccionario de paraguayismos? Es, es lo que intenté descubrir, ¿verdad? Yo lo... Es una cuestión mía, digo, bueno, que el paraguayo sabrá de ver bilingüe y siempre trató de contraponer ambas lenguas. Eh, tenemos, la academia creo que de, eh, dejó de funcionar en un buen momento. Eh, de hecho, si uno quiere hacer una historia de la, de la, de la propia academia, tampoco se puede recabar porque, no, no sé, se perdieron los papeles y tal. Eh, pero eh, voy a volver a eso en el sentido de que yo veo que se ve como bilingüe, y desde las dos lenguas, así, ¿cómo no hay un diccionario monolingüe guaraní emergido aquí? Porque ahora, en el 2018, o en el 2000 y algo, que, que hubo un intento de, de una institución, después de un, un producto personal, son dos obras, pero ya en la época del 2000, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? O sea, que ahí, como decía, me decía Darío, ahí, ahí está como todo por hacerse, está por hacerse, ¿verdad? Esta historiografía que yo te digo, bueno, voy a hablar de lo que más sé, entonces, ver, y está la discografía bilingüe otra vez, que tiene toda un, una cuestión ahí que ya no, no la presenté, pero que yo digo, bueno, se, se ve en esa concepción de, de confrontar las dos lenguas, eh, no hay un patrón, no hay una conducta, y también vas a fijarte que carecemos, sí, bueno, de una historia del español paraguayo, si te fijas en los estudios, casi eh, la mayoría de las personas... Eh, son eh, foráneas, eh, los que estudian, en galicia por ejemplo. Entonces, aquí adentro hay muy poco, o, o se empieza o se deja, sí se habla el bilingüismo, eh, estos fenómenos también fueron estudiados, bueno, Rubin, Malmer, etcétera, etcétera, eh, los que estudiaron esas partes más duras de, de la diferencia, ¿verdad? Entonces, te quedas así, bueno, ¿qué pasó? O como decís, hay algo político, eh, bueno, el... Eh, Muchos de los estudiosos también habían, eh, se habían ido, pero es una, una parte debilitada. Tenemos dos lenguas importantes, pero tampoco se ahonda desde adentro sobre esas lenguas. Es eh, Lo mismo, en la educación bilingüe ahora tenemos bueno, un panorama, eh, empezó con mucha fuerza, que también se va debilitando, eh, pero también, y se aborda, o sea que el guaraní se enseña mal, el guaraní tal, nadie habla del español, nadie habla. De esta diferenciación, por ejemplo Nadie habla del buceo dentro del aula Entonces, es como oh, Ya está listo lo, lo, lo del español que estamos ahí Pero también se dan estos En los casos que cita Alicia Se dan también aquí Y se da más Y se dan con las dos lenguas entonces, Pero cuando hablas con, con alguien del guaraní ah, te, te quiere tender hacia el purismo eh, También ese yo yopará Esa mixtura de lengua que se da Porque hoy tenemos guaraní paraguayo entonces, eh, otra vez vamos a esa cuestión, que lo puro, lo limpio y tal, pero que queremos tapar lo que existe, pero al ser una materia viva, si no, no lo tomo de ahí, no lo voy a poder tomar de otro lado. Si no, no me pongo a explicitar, porque te digo, ya tenemos palabras que se han perdido y que si uno empieza a, a estirar el, el hilito de a ver qué pasó, de tratar de entretecer, eso va a pasar algo. Eh, lastimosamente yo creo que ahí... Y, también no hay un interés tan político, educativo, investigativo, sobre esas, desde las universidades también, lastimosamente. Pero poco a poco, Estela, yo creo que hay, hay, hay mucho por hacer, y eso sí. yo lo encuentro muy positivo, muy positivo. O sea, ahí tienes que, de alguna manera, tú como profe, sentar un... un un nicho de, de, de estudio y de estudio variopinto, porque, claro, hay, hay, hay, hay muchísimo, muchísimo por, por hacer. Tocabas el tema del diccionario monolingüe en guaraní, que también te lo, te lo iba a comentar. Eh, fíjate que a nivel eh, continental no es novedoso, no es novedoso. Zimmerman, en un en, ensayo precioso del 2006 en relación con lo que sucede en México, con el plurilingüismo en México, eh, partía, irónicamente, eh, con la noticia de un diccionario bilingüe, español-lengua indígena, no, no recuerdo que de haber sido una lengua soque, por ejemplo. Eh, y decía, pero no necesitamos eso, lo que necesitamos son diccionarios monolingües de lenguas indígenas. Eso es la clave. Y no las hay, no hay un interés. Lo que sigue dándose esta dinámica pro-hispana del, del diccionario bilingüe. Entonces, fíjate que, que es un gran paso, es un gran paso y, y si le hacemos la comparación así a nivel continental que se haya publicado. Eh, en este tiempo era esperable porque también un diccionario no se, no, no se redacta de un día para otro salvo que haya ya un equipo y una editorial y con toda una, una maqueta previamente ¿no? Como, como no sé como el equipo lagus como el equipo Gobert, como lo que hace la editorial SM, pero si uh -huh. no, si partes de cero, o sea, es un trabajo monumental, y es maravilloso. Oye, mira, yo estoy dando la lata, pero es que realmente me, me, me interesa, siempre interesa mucho este, este tema. Acá Ana Montesinos te pregunta, ¿en qué contexto uh -huh. se mezcla más el guaraní con el español? Eh, esa R del trabajo se usa también palabras que empiezan con R... Me parecería que sí, como rojo. sí ¿Hay algo con las vibrantes en el español de Paraguay? Sí, también. El, el, si, si no te sale trabajo, también te sale Ramón. No te sale Ramón, sino Ramón, ¿verdad? Ropa. Bien, <risa> y encima vas a comprar para tu ropa. Bueno, Entonces, ahí ya entra el posesivo y tal. Y se da, mira, en, en el plano sintáctico, en el plano léxico. Eh, como están en convivencia, se, como me pregunta Ana, se da, ¿verdad? Y la, la R sí también tiene una concreción diferente. Algunos conservan la vibrante, vibrante, pero después está la, la otra eh, concreción, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay muchísimas cosas. Ana me parece que sabe hablar porque dijo: Purete, o es paraguaya, o está cerca, y después con Haití, ¿verdad? Entonces, gracias, Ana. Eh, no, y, y se dan esas cosas, se dan eh, eh, en diferentes, ¿verdad? el trabajo este de lenca con respecto al, a las actitudes lingüísticas también ya ves que lo hace otra persona de fuera. Y desde aquí adentro faltan todos esos trabajos eh, referidos a eh, las actitudes lingüísticas, a eh, la diglosia, porque siempre dice bilingüismo, pero todavía no, no se está viendo qué nivel de bilingüismo, por ejemplo, bueno... Tenemos 30 años de, de educación bilingüe y todavía no se ha medido cuán bilingüe han salido los, eh, los alumnos, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que están sueltas y que, que no se termina de entramar, pero eh, esperemos que esas nuevas generaciones puedan eh, continuar con esto. Y como te dije, es más estudiado fuera que dentro, lastimosamente, y en las dos lenguas. Eh, surge esa problemática y ese vacío... Yo creo que, bueno, nacional que tenemos. Ojalá, ojalá que, que haya un despertar por, por, por todo este campo, Estela, porque realmente Paraguay eh, es emblemático, es emblemático. Eh, por toda esta situación, le tuve que tomar una foto al, al, al censo, una de las primeras diapositivas que, que mostraste. Sí porque siempre es relevante saber estos datos, siempre, o sea, eh, esta situación que es única, es única a nivel de, de un país, porque podemos encontrar zonas, podemos encontrar zonas eh, eh, bilingües, bilingües en diglosia, pero son zonas, entonces ahí está, ah claro, Ana me había comentado que es de Brasil, pero su familia es de, de San Ignacio, sí. bien Ana. Es riquísimo escuchar ese español, dice bien, no es, por eso digo, alguien maneja y alguien escribe, sí, es todo un tema, verdad, o sea que yo lo que veo es que tenemos esas congresiones y va, faltan los estudios y ese entramado sociolingüístico que estamos teniendo y ahí como decir, bueno, queda el monolingüismo en la ruralidad, en la ciudad y ves, ese, ese, ese campo que va, de, va desapareciendo entonces eh, la gente ahí emerge aquí y empiezan a, a surgir todas esas variaciones, todos esos contactos y también hasta dónde es uno bilingüe, cómo es uno bilingüe, el proceso educativo, cómo está y hay otros nuevos fenómenos. Y si te fijas en los estudios sobre el bilingüismo también que se han hecho aquí, eh, que, o sea que algunas personas han realizado. También quedó eso ya como en la década de los 80 90 y después tampoco se ahondó más sobre el, como te dije, muy de dentro no, no sale la, la cuestión. ¿verdad? También, bueno, está el condicionante recurso, a veces tenemos que trabajar y, y la investigación eh, no, no tiene el rédito que tendría, entonces te, te vas a enseñar o bien te vas por esos lados o... Eh, que si yo, a veces eh, empieza alguna, no sé, alguna chica a estudiar. Bueno, después se casa la familia al trabajo y eso quedó eh, apartado. Y siempre es un condicionante eh, la, la parte monetaria. Eh, también influye. Eso. Y si las universidades no tienen el, eh, el patrón económico para solventar ese tipo de trabajo, tampoco se puede ahondar mucho. Siempre es eh, en solitario. Qué fuerte. El, el, lo que decía Gunter Hensch en uh -huh. 1977 en este congreso, que fue la primera comunicación, como esa piedra fundamental, ahí primordial de, de, de todo su proyecto, y decía, o sea, ¿cuáles son los problemas que hay en, en, en Hispanoamérica en relación con, con, con el estudio lingüístico? Bueno, él argumentándolo desde la lexicografía, son los problemas económicos, o sea, Totalmente. recursos hay pero hay para, para otras cosas, no para, para estos estudios. Entonces claro, comprobamos con esto que, que, que a 44 años, de hecho es, esa conferencia la dio el año que nací yo, 44 años atrás, eh, seguimos seguimos con, con esta dinámica. Yo creo que hay que generar red de, de colaboraciones, Estela. Totalmente. Esa es la idea. Colaboraciones en conjunto, eh, estas instancias son muy buenas y muy sanas para ir generando lazos, contactos, por ejemplo, un fenómeno que a alguien le interese desde una perspectiva, eso, gramatical, fonológica... Eh, léxica, historiográfica, eh, y podamos ir colaborando, ir colaborando, porque no puede quedar una isla, eh, no es justo de, desde un punto de vista humanista, o sea, que, no. que, que, que, que estén todos esto, esto, estos espacios ahí sin, sin estudiar. Pero en vez de irme triste, me voy muy contenta, porque uno se va enterando de estas cosas y ¿qué hace? Pone más foco y más atención, ¿no? En, en este espacio en esta comunidad en este Totalmente. cierto queridos que doy la lata doy la sí, lata bueno. <ríe> eh, hay hay alguien que quiera hacer algún comentario o tú misma una cosa ya han corrido todos ah mira Mercedes. ¿sí? Mercedes sí Mercedes y buenas tardes profesora muy este Bien, Muy valiosa toda la descripción, este, todo el panorama que usted pudo aportar Y quisiera preguntarle porque en la primera parte de su eh, presentación mencionó a eh, Osta, ¿no? eh, José Núñez Osta Que eh, eh, trabaja justamente en la historia de los diccionarios, mm. diccionarización procesos y demás, eh, usted lo mencionó en relación con la apropiación, la noción de apropiación que él trabaja, y quisiera saber si eh, usted sigue eh, a este estudioso, a este crítico, en eh, algunos otros planteos, porque él aborda el diccionario, por ejemplo, como un objeto discursivo, desde el punto de eh, vista del de, mm, análisis del discurso, y desde las historias de las ideas lingüísticas. Entonces, eh, quisiera saber si usted también está siguiendo eh, esa línea, eh, porque, porque aunque sea indirectamente me parecería que sí eh, cuando ustedes <ríe> estaban, <ríe> eh, sobre la cuestión del voceo y Soledad eh, ofreció el, el ejemplo de eh, cómo eh, aparecía registrado eso en las obras lexicográficas producidas, eh, producidas en Argentina, yo puedo mencionar eh, lo producido en la primera década que tenemos el diccionario de Garzón <ríe> que Soledad que <ríe> admira mucho el eh, sí de Segovia, bueno, las notas al castellano, de Moner Sands, y, y ahí uno puede rastrear todas estas cuestiones. No sé si usted ha mirado lo que ha sucedido en, en Paraguay desde esa óptica, siguiendo ese enfoque de eh, Augusta Núñez. Sí, eh, justamente tengo un trabajo desde de ese vocabulario, el, de, el vocabulario del tesoro, desde la perspectiva de Eni Orlandi, eh, Núñez Horta, etc. Entonces sigo más o menos y ahí él habla de, ay, no me viene la palabra, pero la, la palabra apropiación, yo la reemplazo, o sea, esa palabra ya es mía, le digo porque, eh, bueno, después de hacer toda la lectura, va, ya es marcada en un, en un proyecto de apropiación territorial, que era lo que subyacía, ¿vale? eh, no podemos decir otra cuestión, ¿verdad? pero él tiene otro, otro término más suave, eh, yo ya soy muy bruta, entonces lo, eh, utilicé apropiación territorial, ¿verdad? pero... ...cuáles son mis ideas lingüísticas, y me, me, me interesa bastante la, el, el estudio de ello, de hecho, estoy trabajando en la tesis doctoral haciendo también algo parecido a esto, pero desde el principio, como una, una historia de, de la lexicografía del Paraguay, y entonces sigo a través también de las ideas lingüísticas, pero eh, está en camino, así que mucho todavía no puedo contar, pero... Eh, ya, o sea que esto es producto de varios trabajos, y como te dices cuando empecé con la diferencial, cuando se me acabó el repertorio no hay mucho, voy a la bilingüe, después no me voy al histórico, y me decía Dani, Estela, pero es interesante tocar todo, y bueno, uno no sabe hacia dónde va, porque cuando puedo me voy a la escolar, o me voy a analizar el museo en los libros de textos pero bueno, entonces salto, pero después tratar de hacer ese, ese conjunto que falta, ¿no? Pero los intereses son tantos y uno dice, bueno, si hay algún congreso, bueno, me anoto a eso, voy ahí, entonces para ver, aprender uno y después tratar de llevar algo también. Pero sí, me gusta lo, el, el estudio que hace Luis Hortas y en Yolandi, esa escuela. La escuela de Campinas, que sí. fue pionera, fue pionera en, en, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en rigor. Eh, con, con estos estudios, de, de conectar sí. el laboratorio de las ideas lingüísticas de Francia con, con las ideas y las ideologías lingüísticas aquí en el, en el continente. Queridos, podríamos pues sí. quedarnos horas y horas, pero ya son mis diez y media de la noche y ya estoy cansadísima, <risa> pero sí, no he parado, no he parado, pero a mí estas cosas me, me encantan y me emocionan, pero Estela, querida, que... Qué regalazo, qué regalazo eh, eh, volver siempre al, al español de, de Paraguay. Cuando yo tuve mi curso de dialectología en el posgrado, eh, uh -huh. elegí el español de Paraguay hace uh, 17 años atrás. Entonces estaba esperando con, con ansias, con ansias, la, estas nuevas, estas nuevas, a ver cómo, cómo están las cosas y, y nada, a seguir, a seguir estudiando e investigando. Un abrazo. Abrazo a todos, equipos, sí, y ya, ya se ha reducido considerablemente, pero claro, do, do, dos comunicaciones ahí conjuntas es palizón, es palizón, aunque nos interese, pero lo bueno es que van a quedar grabadas y nuestro querido Álvaro del Departamento de Audiovisual la va a editar. Así que y la, la vamos a compartir. Queridos, un abrazo enorme, recuerden que la próxima semana nos vamos a ver con una conferencia, eh, los de mi curso sí que van a tener palizón conmigo, porque van a tener clases también, pero vamos a hablar del español del Uruguay nuevamente, con nuestra querida Soraya Ochoviet. Así que nada, nos vemos la próxima semana, un abrazo fuerte. Eh, Estela, querida. Dale, chao, gracias. So chao, chao. Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chau, chao, gracias a todos.